Eh, se le impuso medida de cohesión, como nosotros entendíamos, los elementos de prueba que habían todos lo vinculan a él, con el hecho en cuestión, eh, solicitamos un año, la jueza entendió que con tres meses era suficiente, pero nada, fue enviado al Pino a la Vega por el espacio de tres meses, para nosotros ya en menos de tres meses entendemos que serán presentados los actos conclusivos contra ese ciudadano. Se le impuso prisión preventiva al caballero, tal cual había solicitado el Ministerio Público. En ese caso, eh, tenemos tres meses para presentar un acto conclusivo en su contra. ¿Dónde se le Al Pino La Vega, para el CCR. ¿Por qué fue enviado? Por una cuestión de seguridad. El caballero es un agente del orden público. Aquí en San Francisco de Macorís eh, sería eh, lo correcto que se enviara a otro lugar para garantizar su integridad física. ¿Pero adelante, qué pedirá el Ministerio mm. Público?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 Vamos a seguir con nuestra posición y ya al final presentaremos una acusación coherente.